qué es una red libre y qué una red comunitaria. En Altermundi planteamos que es necesario materializar un nuevo paradigma basado en la libertad construida desde la colaboración entre pares, en oposición al modelo de lo concentrado. Nuestro trabajo en redes libres comunitarias se asienta en este principio de colaboración entre pares. Como base conceptual proponemos una definición clara de qué es una red libre y qué es una red comunitaria. Una red libre se distingue por tener Libre uso, lo que significa que puede ser utilizada por sus participantes para ofrecer y recibir cualquier tipo de servicio que no afecte su buen funcionamiento. Neutralidad, lo que significa que no se inspeccionan ni modifican los flujos de datos dentro de la red más allá de lo necesario para su operación. Libre interconexión, lo que significa que permite de forma libre y gratuita el flujo de datos con otras redes que respeten las mismas condiciones. Libre tránsito, lo que significa que provee a otras redes libres acceso a las redes con las que mantiene acuerdos de libre interconexión. Si bien el diseño de Internet desde sus inicios se parecía bastante a un conjunto de redes libres interconectadas, en los términos que enunciamos, el escenario es muy diferente desde que las redes comerciales controlan globalmente la porción dominante de la infraestructura. Hoy, un mensaje enviado por alguien de un pueblo a su vecino de enfrente puede llegar a viajar hasta Miami para luego volver al país antes de llegar a su destino. De esta forma, el modelo de concentración hace que la información no circule por los caminos técnicamente óptimos. El objetivo es, entonces, devolver el sentido común a la estructura de Internet, aprovechando al máximo la infraestructura y nivelando la cancha para que las medianas y pequeñas redes, ya sean privadas, públicas o comunitarias, no paguen peaje a los grandes operadores y puedan entonces desplegarse con más facilidad en zonas donde hoy los servicios de Internet que conocemos son económicamente inviables para un nivel de prestación aceptable. Es en este terreno que las redes comunitarias, como una expresión particular de las redes libres, juegan un rol fundamental estas redes comunitarias, además de las características ya enunciadas, presentan otras. Propiedad colectiva, lo que significa que su infraestructura es propiedad de la comunidad que la despliega. Diseño accesible, lo que significa que la información sobre cómo funciona la red y sus componentes es pública y accesible. Gestión social, lo que significa que la red es gestionada por la misma comunidad. Participación abierta, lo que significa que cualquiera puede extender la red siempre y cuando respete su diseño y sus principios. La misión de las redes comunitarias puede variar de un sitio a otro, pero en general tienden a empoderar al pueblo en el uso y comprensión de la tecnología y a promover un acceso más inclusivo a los recursos digitales, locales y externos. Desde Altermundi, si bien internacionalmente colaboramos y nos articulamos con organizaciones que trabajan con modelos mixtos de redes libres y redes puramente comunitarias, en el terreno nos especializamos en estas últimas. Nuestro trabajo se centra en el desarrollo de un modelo de red adaptado a la realidad de las pequeñas poblaciones digitalmente excluidas por el modelo comercial tradicional.